Hola amigos de YouTube y su amigo CJ Eaxi con un nuevo video. Bueno, en esta ocasión estaremos haciendo la misión El Corredor de la Muerte. Bueno, todos sabemos que en esta misión tenemos que rescatar a Lance ya que el buen boludo se ha, ha, querido, ha querido matar a Díaz y entonces lo han secuestrado. Para pasar esta misión fácilmente. Para pasar esta misión fácilmente. Deben... De, hacer, de tener lo siguiente Yo es recomendable tener un vehículo blindado Como este Tener un vehículo blindado como este Claro Si son unos Grandes jugadores Me imagino que ya Han visto un video en Youtube De cómo tener un auto blindado En este abaycito Que es este que estoy usando ahora Con este auto pasaremos A la misión fácilmente es de la única forma para pasar la misión fácilmente. Ya que si vamos con otro vehículo. No, les van a no, no, no lo van a destruir. Bueno, yo pausaré mientras tanto. Bueno, como pueden ver ya llegado a, a donde se toma la misión. Que es el corredor de la muerte. En esta misión ya sabemos qué es lo que hay que hacer. O que lo tiene retenido. Entonces voy a pausar hasta que llegue al lugar de los hechos. Como pueden ver ya estoy llegando. Y fíjense para que vean. y bueno ya con esta forma vamos a pasar el juego fácilmente esta eh, misión fácilmente perdón miren este es, mi, este es el auto blindado Entonces ahora lo que procede es llevar a Lance al hospital. Y misión superada. Lo que no podemos dejar es de que no volte. Igual bueno, amigos de esta sencilla manera Vamos a pasar la misión Fácilmente Así que Si es Si no has jugado la en modo historia Si has Si has empezado en modo historia Haz lo que te he dicho Consigue, consigue el auto blindado de Díaz. Matando la misión Ángeles Guardiani, El vehículo es totalmente blindado a la hora de tener que defenderlo al inicio de la misión, lo que tienen es que matar a Díaz. Matar a los espalda y coger este vehículo. Ya que como pueden ver, es totalmente blindado. Vamos a comprobar que es blindado. Miren, con una granada. El vehículo está intacto. Como vieron, pude pasar la misión fácilmente. Bueno, hasta aquí el video. Nos vemos en la próxima.